Hola familia. Bienvenidos a los que van llegando. Ahora les cuento del itinerario. Yo pienso que está bueno. Vamos a hacer algo hoy interesante. Hola, hola Miguel. Hola. Hola, bienvenido. Vamos llegando y dando like. Miren qué bonito. Eh. Saludos, José. ¿Cómo está la cosa, familia? Hoy andamos con Paraíso Escondido, como siempre. Ahí está haciendo su realización audiovisual. ¿Cuál es el plan de hoy? Sé que mucha gente... Hola, Eric. Hoy llegué temprano. Saludos, Conti. Saludos, Fati. ¿Cuál es el plan de hoy? Sé que muchos están preocupados cómo pasó la tormenta anoche, la tormenta tropical ETA, que ya pasó por Cuba. De hecho, ya nos dejó. No hay manera de comunicarse contigo. Voy a Cuba el día 3. Eh, búscame en Instagram o aquí en los videos hay un correo, un email que yo lo reviso. ¿Qué vamos a hacer hoy? Les voy a mostrar cómo está todo luego de la tormenta, que no pasó mucho, pero bueno, La Habana linda, mojadita, vamos a eso, yo estoy preparado, andamos con sombrío Buenas tardes, Eisa, vamos a ver La Habana, vamos a caminar la zona del malecón, el malecón que está picadito, rico. Vamos a subir por la rampa y vamos a llegar hasta el Copelia. Un tramito corto, bueno. Corto para ti que está sentado. Un tramito corto. Vamos conversando. Saludos crónicas. Y vamos a darle. Lo primero que quiero que vean. Ok, eso haré. Sigue la, eh, gracias. Estamos empezando el video de hoy. Bajo el hospital Almejeira. 29 conectados y 4 likes. Explíquenme eso. Vamos dando like. Estamos bajo el hospital Almejeira. Gracias por ese like. Y... Sí, sé que está llegando a Florida. Ahora les vamos a hablar de cómo... Uy, estoy muy pegado man. Mira, mira, mira, mira. Cómo le corre atrás el chamaco, chamaco. No pueden correr porque hay inundaciones. Ahora mismo... No, no se asusten. Ahora mismo estaba la a ver lo que vamos a entrar por aquí y le damos la vuelta y los engañamos. Ahora mismo estaba la policía con unos altavoces. Ahora mismo los voy a saludar a todos con unos altavoces diciendo por favor, aléjense del mar, hay inundaciones, etcétera. Saludos, familia. Vamos dando like. Y por eso vieron ahora esta escena de que le salió atrás a, a un muchacho que el muchacho estaba corriendo, porque esto es un parque donde se viene a correr. Estaba corriendo con audífonos y no escuchaba como le decían que no se puede correr ahora en este pedazo, ¿no? Sí, Fati. Exactamente. Ah, vale. Salúdame. ¿De dónde me estás viendo? Cuéntame, que te voy a saludar. Está cerrada la zona del malecón. Vamos a ver de qué manera. Sí, aquí ya está todo bastante despejado. De hecho, no creo que... La tormenta pasó. Cuidado, son. La tormenta pasó bastante... Eh, poco, afectó poco, por decirlo de una manera directa, fue un poco de lluvia en la madrugada, saludos Miguel de Las Vegas, fue un poco de lluvia en la madrugada, realmente no fue mucho, no se fue la luz, saludos Elisa, no se fue la luz, ahora como característica esta tormenta atravesó Cuba, pero va a ser un giro, va a ser un giro hacia el oeste, saludos hasta Michigan Odilia. Va a ser un giro hacia el oeste, por tanto va a seguir... Saludos, saludos Carmen. Va a ser un giro hacia el oeste, la tormenta Eta, que inclusive se puede intensificar. Y al girar hacia el oeste va a seguir un poco lloviendo, por lo menos hasta el martes. ¿Saben que yo tenía planeado con ustedes caminar por el malecón? Y mira cómo es patrulla ¿eh? no, lo que nos acercamos por las entrecades. Nos, nos acercamos por las entrecades. Tienen hasta la guagua, ¿ves? bien la guagua desviadas pero bueno caminamos un poco y así ya saben cómo está como siempre salimos a caminar juntos a caminar un poco la habana a explorar como les decía como les decía, ya que si, si en Cuba la tierra es fértil, es por eso que se dan las mates con la mierda. Eh, ahí dije eso en público. A mí la gente mejor no sabe que yo no tengo pelo en la lengua. La, la tormenta no afectó realmente. Todavía no he escuchado de nada en cuestiones de derrumbes o afecciones a a cosas de como casas, lugares. Realmente fue lluvia, no fue tanto, ni siquiera normalmente en mi casa Saludos Pedro, yo vivo en Centro Habana Normalmente en mi casa, la, como Centro Habana es un poquito, en antigua, se siente el aire como bate porque son edificios viejos y yo no sentí nada anoche, o sea que realmente ETA no pasó con tanta fuerza así que ETA no le hizo tanto daño a ETA Habana <risa> que, Si la tormenta me da ese nombre tan fácil para darle chucho, se lo doy wow, de hecho, de hecho, tengo tremendo calor yo ando con esto por si llueve en Centroamérica hay cientos de muertos, sí, lamentablemente solo iba a hablar con ustedes ahorita que lamentablemente a nosotros no nos hizo nada, por suerte pero afectó mucho en Centroamérica y va a seguir afectando de hecho porque ahora cuando se adentra en la península por, o sea, que entra en el Golfo de México puede inclusive retomar fuerza es un poco impredecible aún vamos a correr por aquí Digo yo que, mira, me escuchan, me escucharon, ¿no? Vamos a coger por aquí. Por aquí no hay salida. <risa> Saludos, Fernanda. Vamos a darle like al video, caballero. Ahora vamos a retomar el camino hacia el Malecón. Vamos a tratar de, de colarnos. Y nada, para los que tanto me preguntaban, ah, ojo, cuando, cuando acabe en el en vivo, no ahora, acabo de subir un tutorial nuevo. A mi canal de tutoriales, puedes seguirme por allá, Eric Wayne Tutoriales. Si te gusta toda esta historia de la fotografía, si te gusta todo esto de cómo hacer videos, todo este mundo audiovisual, tengo un canal de tutoriales que ahí hacemos cositas interesantes, así que después, ahora no, después, llégate por allá. Y de ahí también se da tremendo Chucho, así que, paréntesis, Chucho en Cuba es que hacemos muchas bromas, nos divertimos. Saludos Jesús, hasta Jacksonville. Me gustó mucho el video del cementerio. Sí, yo sé que... Gracias. Yo sé que era un video un poco raro, o sea, en el sentido de que tú ves un título que dice el cementerio de La Habana. Y tú dices, no, no. Me da, te da, porque todos tenemos... Ese es un lugar de malas noticias, aunque sea bonito. Vamos a... Pero bueno, a mí me gusta. Estamos en la calle hospital. Vamos a ver si podemos acercarnos, Mariano. ¿vale? Estamos en la calle... Hospital. esto es centro habana pueden ver acá el tipo de edificaciones pueden ver por ejemplo que en esta zona la corriente es por por poste como le decimos acá ya para la parte que digo yo después de las mejillas ya es soterrada es diferente igual que en la habana vieja o sea es bajo tierra wow hoy la policía sí está de hecho nos asombramos ahorita. Yo y Sony. Dice Jadiel, mi hijo, que los salude. Saludos, Jadiel. Hola, hermano. Eh, estábamos sorprendidos, yo y Sony, ahorita, de la cantidad de policía que tienen desplegadas por esa zona para que la gente no sufra accidentes. De hecho, tienen puesto hasta las... Saludos, Elsa. Tienen puesto hasta... Tien... Tienen las unidades especiales, que esos son los que tú lo ves las patas te hacen así. Porque eso sí te desintegran, literal. Y encima roya y están tratando de cuidar a la gente porque se ha visto que la gente va al malecón aún así porque bueno bueno yo iba a pasar por el malecón os quiero tratar así que ya saben pueden ver miren los perros paisajes habaneros Como les decía, bienvenidos a todos los que van llegando. Hoy el plan de nuestro live, de nuestra directa, es caminar un poco acá, que vean cómo quedó La Habana después de la tormenta Eta, que realmente no fue tanto. De hecho, pueden ver realmente el cielo así como lo ven, que pueden ver el azul inclusive. Va y viene. A veces de repente se pone negro en un segundo, y llueve, y luego se abre, porque es que está pasando hacia el oeste. Pero bueno. Y así ven La Habana mojadita, que La Habana mojadita se ve bonita eso ha un poco momboso eh, La Habana Ah miren, este, este lugar aquí vamos a chismear vamos a darle like caballero caballero, vamos a hacer un comercial el like está al alcance de tu mano yo tengo, ustedes saben que yo tengo gatos muchos gatos y yo a veces cuando no puedo porque ya tengo un límite de gaticos si sí, denle like, vamos a hacerle caso a Rafael Ya a Conti yo a veces traigo gatos que encuentro chiquiticos, y los pongo aquí, y ahí les dan comida y todo eso. De hecho, miren cómo están ya. Yo, yo creo... no, ese no es. Unos cuantos de esos lo he traído yo. Mira ahí cómo salen. Esto es un parque que a la fuerza lo volvimos gatuno. Todo el gato que yo me encuentro en esta zona, miren unos chiquiticos. Porque en La Habana hay un montón de gatos. Está, está creciendo muy rápido la población gatuna. No, mira este pobrecito no, Hay una patrulla la madre. Vamos a doblar por la otra Para el malecón miren. Aquí estamos De hecho pueden ver allí Eso que ven allí Es el, el peñón donde dice Cuba Del hotel nacional Miren el malecón Desde aquí se ve Vamos a ver de qué manera Sí, S.R. no se me ha olvidado hermano, el video de, del estadio, no se me ha olvidado, ¿eh? no te voy a creer que se me ha olvidado, estamos coordinando eso para que quede bien, a ver si puedo entrar inclusive, porque si voy quiero hacer algo interesante. Entonces, cuéntame, te estoy mirando, salúdame, en lo que yo camino, dice que no parqueo. ¿Cómo está, Anita? A ver, se fue. ¿Vive cerca de ti? No, Anita está bien. Está un poquito más gorda y eso, pero está bien. <risa> no, mentira. Está bien, está... viviendo en el Vedado, súper bien con su novio. Independizándose, que está muy, muy, muy bien para la edad que tiene, los logros que está teniendo. Creo que Anita es un buen ejemplo... Creo que Anita es un buen ejemplo de superación eh, femenina, como una muchachita joven en Cuba. Miren todo el contexto de lo que estamos hablando. Se ha logrado superar, ha logrado tener éxito en un mercado prácticamente inexistente, que es el YouTube Cuba. Saludos, David. David, me el sonido, tú me avisas. Lidia, Eisa. Qué calor. Vamos a ver si por aquí podemos ir al malecón. Es increíble cómo yo puedo empezar un en vivo diciendo vamos al malecón y lo único que no he hecho es ir al malecón. Lo único, o sea, he hecho todo lo demás menos ir al malecón. Vamos ahí, vamos ahí, vamos llegando, me cago en su madre, también el policía aquí, bueno, de aquí nos paramos y se ven, malecón. no ven como están las policías, cuidando que no pase por ahí yo, ahí los mandaron y le dijeron, por favor compañero pavesón de la gorra, que no pase, miren mi mano, esos son accidentes que ocurren, en España se escucha bien, es que estos audífonos míos tienen un poco de de dificultades y a veces dan error. Lo que pasa es que hoy los tengo puestos, que no los tenía puestos del primer live. Saludos, Gonzalo. ¡Hasta Chile! Porque si empieza a llover, hago así. Y no pasa como en el envío que hicimos bajo la lluvia, ¿recuerdan? Saludos, Carlos. Gracias. El video que hicimos bajo la lluvia, que se cortaba el sonido. Y igual sé, discúlpenme, que en el video pasado del cementerio nos encontramos con este carácter, con este señor con este personaje especial que no se escuchaba bien lamentablemente porque como todos los señores ancianos están llenos de sabiduría y cosas súper interesantes no se escuchaba bien porque el teléfono no tiene esa capacidad pero pronto vamos a tener un microfonito que vamos a poder trabajar los lives con audio to clean perfecto hay bueno les cuento la historia de link rápida pero me tienen que prometer que no se lo van a contar. Yo le dije, Aileen, voy a hacer un en vivo. Y Aileen me dijo, Más nunca me hables en la vida si sales para la calle ahora <risa> también. Y le dije, Ok, yo no voy a ir, te lo prometo. Y bueno, no ha ido al en vivo. <risa> y ya, esa es la historia de dónde está Aileen. Espero que no se pone Yo creo que ya no se ha dado cuenta. Y nada, acá estamos. Saludos Celia. Desde aquí podemos ver. Ahora está tranquilo, a veces se penetra. De hecho, hay amenaza de penetración del mar mal pensados. Pronto. ¡Wow! Estoy viendo algo. Estamos en 23 y Malecón. Bueno, estoy en 23 y Hospital. Pero eso es 23 y Malecón. Como pueden ver, también hay un oficial ahí que no quiere, no permite. Y por acá hay una patrulla, pero yo no estoy en Malecón, así que, que se relajen. Ahora, miren esto, familia. O sea, Desde cuándo no veíamos un atardecer. Wow. Me pueden explicar. Los 89, ojalá los tuviera de frente para coger las dos y meterle en la frente. ¿Por qué no me han dado like? 89 personas conectadas a este planeta. Mira, 89 personas, 86 se fueron, se acomplejaron y se fueron. A ver, yo los quiero, yo los digo, amor. Vamos a caminar para acá, Miren esto, familia. ¿Sabes por qué no me dan like? Porque el link no vino hoy y el link es la que canta la canción del like. Damos like, damos like, que no te pesa. Un día de esto vamos a hacer un en vivo montado en un P. Que eso es un vacilón. Gracias familia. Quiero que sepan que es muy importante, es muy importante. Vamos a coger este tramito. Es parecido a los de Florida. Claro, estamos critica, pero lejos. Es muy importante todas las donaciones que ustedes hacen acá en los en vivos, lo que puedan donar. Eso es importante porque apoya el canal y nos permite seguir creando videos, nos permite seguir ayudando a la gente que ayudamos. Un día vamos a hablar de eso. Exacto. Porque, lamentablemente, en el siglo XXI hay que comer, hay que tener techo, hay que tener cosas. Y sus donaciones, sus membresías, recuerden que se pueden hacer miembros del canal, se puedes hacer miembros. este es el momento de, este mensaje es aprobado por Eric Wayne, este es el momento de promoción, se pueden hacer miembros del canal, tenemos tres tarifas, de 99 centavos hasta 999 con diferentes cosas, ahora para los miembros que están viendo, vamos a agregar un extra, ahora todos los miembros del canal cuando se hagan miembros del canal además de todas las, todos los beneficios, todas las cosas positivas que re, reciben toda la atención personalizada con amor van a recibir en cualquier lugar del mundo que estés participando y siendo miembro de nuestro canal bienvenidos todos los que van llegando, pasamos la barrera de los 100, me encanta todos los miembros van a recibir con un periodo, de, dependiendo de donde tú compadre o madre, vas a recibir un pullover. Saludos, Leo. Ahora mismo te voy a leer. Eh, vas a recibir un pullover del canal, o sea, con el logo de Eric Wayne, con nuestra frase que nos, de, de tú eres increíble, para que, para que estés, estemos en casa, estemos en tejido. Eso viene para los miembros. Después les voy a hacer un video especial que les indico cómo darme las instrucciones para entregárselo. Y para todo el que vaya llegando y se haga miembro del canal, por supuesto que lo va a tener. Vamos a dar like, caballero. 23 exactamente. Basta de hablar yo, vamos a enseñar. Miren qué hermoso está el atardecer hoy. Y tremendo calor. No. Repito. Todos los miembros del canal van a recibir la camiseta. Gracias. Vas a recibir Todos los miembros del canal Van a recibir la camiseta Sé que en cada país se dice diferente Como le decimos aquí eh, El pullover, van a recibirlo gratis Luego vamos a abrir una tienda online para vender Cosas de fotografías Cosas, pero eso es después Sí, hay guaguas ¿No vieron hace unos segundos un pez. Las guaguas, recuerden que por la situación Del coronavirus, están eh, Limitadas A un X por ciento Están limitadas a un X%, o sea, creo que un 50, un 80, ¿no? Al 50, ¿no? O sea, que hay guaguas, pero están, no están llenas por ahora. Ya se llenarán, no me dudes. Pronto, pronto. Tenemos como plan, no les enseño mi cara porque es mejor que vayan viendo algo más bonito. Tenemos como plan pronto abrir una tienda online donde vamos a vender fotografías, ropa con las fotografías impresas, cosas de Cuba únicas, o sea, fotografías hechas por mí. Vamos a abrir una tienda online, una tienda física en La Habana que va a tener unas cosas súper especiales para que todo el que se llega hasta acá se, re, se lo lleva se lleva un payasito de Cuba. Seguimos caminando. ¿Qué película tiene el cine en la rampa? No, no tiene ninguna. Dice cerrado. Den like, caballero. Si estás ahí conectado. Si estás ahí conectado, dame like. Ah, por eso, los cantares que no me dan like, ¿no? Eh, vamos a coger hasta aquí Sony esta Starcappella. Sí. Y después doblamos, vamos a, vamos a inventar algo, algo lo inventamos. Sí, hoy está, importante, hoy hay muchas cosas cerradas, por ejemplo, saben que Aileen es bailarina. Y hoy está cerrado, por ejemplo, donde iba a bailar ella hoy. Lo cerraron porque todo está cerrado por el problema de la tormenta, de las lluvias, de las inundaciones. No, pueden, no quieren que la gente esté caminando por La Habana. Eh, hay poquitos sitios abiertos. Así que por eso hoy están cerrados los cines, pero ya está abierto. O sea, hoy está cerrado por el problema. Es una conjunción del virus, de la tormenta ETA, que está de madre. Pero bueno. El atardecer no está cerrado. Saludos, familia. Vamos a darle like al video. Cuando tú le das like al video, te voy a explicar una cosa. Cuando tú le das like al video, es como que tú coges a un, a un niñito así desnutrido y le das poliví. poliví bueno, vamos, vamos a hacerlo internacional y le das centrum y el niño coge poder. Eso es lo que estás haciendo. Así que dale like al video, compadre, comadre, señora. Miren, aquí hay un tipo, aquí hay un tipo caminando, ensuciándose los zapatos por el fanguero. El pabellón Cuba también está cerrado, creo que sí, vamos a verificar ahora. Sí, está cerrado, ahí no se ve, se ve cero movimiento. Cuidado. Ahí. Aquí tenemos el pabellón Cuba. ¿Por qué me pita papi? Está cerrado el pabellón Cuba igual. Como le decía, hoy todo debe estar cerrado por el problema de la tormenta. Cuidado con los carros, sí, sí. Yo voy más o menos por aquí, por el bordecito. Ve explicando los edificios. Bueno, esto es el pabellón Cuba. Vamos caminando, ¿no? Este es un sitio que generalmente hay... Es, es su cauce es acerca del arte, ahí hacen galerías, ahí hacen ventas de artesanales, artesanos, artistas, ofebres. Esto es un lugar importante en el Pedado, ahora no hay nada, tú dirás, pero bueno, ¿cómo puede ser importante? Yo te explico. Ah, esta es la feria de 23, aquí en un día normal está lleno de mesitas con gente vendiendo cosas, collares, souvenirs cositas de Cuba, llaveros. Gracias, Remy. Todo eso está recogido hoy. Miren las cosas. Porque la tormenta. Pero bueno, esto es un sitio importante. Tú estás en Cuba. Y dices, bueno, quiero comprar algo cubano. Un tambor, una maraca. Lo que sea. Esto normalmente está lleno de mesas. Que te venden todo eso, ¿sabes? Ya tienen oferta. Ahí tú haces el negocio de, tus, de tu, lo que tú quieras comprar. Esto acá es el ICRT. Creo que había a Danae por ahí conectada. El ICRT. Esa es la feria de regateo, exactamente. Ahí tú forma lo tuyo y, y consigues tu oferta. Este es el ICRT, o sea, este es el edificio central de la Televisión Cubana. Vamos a acercarnos ahora. Aquí es donde se produce. Me es que decir una cosa, pero Anae está conectada. que de la Televisión. Se produce nuestra querida Televisión Cubana. Sí, también está cerrado. Este es el Mandarín. Un restaurante cubano. Bueno, todos cubanos pero estamos en Cuba, ¿no? Es un restaurante que, que es bastante conocido. Ahora realmente está en decadencia. Vamos a cruzar. Ahora realmente está en decadencia. Pero en su momento era no muy conocido por la juventud cubana. Ay, nos arrojan. No, dice que hablen, no. Acá el ICRT lo están limpiando Miren los Panataxi, la agencia de taxi El ICRT Y ahora se llama Ahora son agencias de taxi Que va, pertenece a Cuba Taxi Ahora son eh, Arrendados, o sea se lo arrendan Al chofer, tiene que pagar un impuesto Etcétera, etcétera entonces para independizar Y aquí tenemos no, no, yo no me la, la televisión cubana es una basura, ya lo dije, gana. No, no. El hotel Habana Libre, vamos a acercarnos para que vean más. Uno de los hoteles más famosos acá de La Habana, que también está en decadencia. Está un poquito viejo. Mira, ahorita me estaban preguntando por Anita. Anita hizo un video en el medio de la cuarentena. Como hay huecos en esa acera. Ah, bueno. Y esto está bueno. ¡Oh, qué calor. Pueden ver. Es un hotel que estaba eh, está bien arraigado a la historia del Vedado. O sea, es un ícono, vamos a decir, y por supuesto, la capital del helado. Saludos a todos los que van llegando familia. Venimos caminando. Voy a poder reintroducir. Oh, calor. Venimos caminando a La Habana luego del huracán. Del huracán, Ay, basura, ble. de la tormenta. ETA y mostrando cómo está La Habana que de hecho está bastante normal como pueden ver solamente fue un poco de lluvia ah, y esta es la capital del helado el copelia yo me metiera a comerme un helado ¿qué tú crees? yo qué calor me quité en la naceuco para ante la policía cruzaste la calle en rojo realmente aquí no hay disciplina de hecho esta es como la capital del helado, se lo le dicen así. Aquí, no, esta gente está extraño, no te en Vamos a dar la vuelta por la otra manzana. Escopelia es en, en, ni en CUC ni en MLC, es en MN, moneda nacional. Vamos a acercarnos un poquito. Están loco, para eh? que me regañen? Esto es un edificio hecho con el objetivo de vender helado, o sea, se le dice, miren qué bonito está. Márcame la 2.22, ahora mismo te marco, hermano. Y cómete un rizado. Mira, a mí me encanta el rizado de chocolate, ojo. Eh, este edificio es la capital del helado. Todos estos lugares que ven acá. Todo esto que ven acá son diferentes como, no sé, salones. Eh, Sitios donde puedes comer. Puedes comer arriba, resguardado. Puedes comer aquí al aire libre. Es un sitio bastante... Bastante, no, es recontrafamoso en La Habana. Porque... Porque no lo puedo grabar? ¿Y por qué pinga no puedo Bueno, mala mía y cabero, se me fue. ¿Y por qué no puedo grabar? ¿Por no quiere Perdóneme por ese problema de, de carácter. Vamos a hablar que dice el señor que no lo puedo grabar porque tiene derecho de televisión para Tiene que adaptarse que... Mala mía se me fue. Es que me caen mal. Y me estresa. Me, ahora mismo voy a revisar, disculpen. Ahora mismo voy a revisar. Me cae mal y me estresa que. que se ha arraigado esta costumbre de, sin explicación, de decir ¡No! Pero bueno. Porque al final yo estoy hasta hablando. Si tú me escuchas, estoy hablando bien de Copelia. Bueno, les digo: el Copelia se paga en CUP, o sea, en MN Moneda Nacional. Normalmente una ensalada vale sobre los 750 pesos cubanos. Que sería en dólares eh, unos 15 centavos, 20 centavos. ¿Qué más me preguntan? En Cuba se asustan. Que te corto la lengua. Es que. A ver, eso está súper curioso. Mira, ahora hay dos tropas especiales. Van a cruzar. No va a ser que también se pongan eh, enojadas. enojados En Cuba. Miren, qué linda la zona libre. Y yara. Sí, que me van a explotar la cara. Cuidado, no se será... la... Bueno, ya. Estamos... Vamos a ver por aquí, exacto. Este es el cine Yara, un cine súper famoso en La Habana. Al ladito del Hotel Habana Libre, que de hecho... Son parte de esta zona que lo hacen especial. Todo está cerrado, todo está cerrado todavía por el coronavirus. Le están abriendo eh, los sitios poco a poco. Están abriendo los sitios poco a poco y está combinado. Hoy tenemos la combinación de la tormenta, que es domingo, y el virus. O sea, si fueras un Yuma, no te dicen nada. O sea, pero bueno. Yo soy una persona de diálogo. Si tú llegas y me dices, buenas tardes, mira, no se puede grabar porque nosotros... Eh, no sé, porque yo tengo ocho santos y no me dejan que tú me grabes. Yo le digo, ok. Pero no me sale para arriba con esta violencia. 5 y 47 en La Habana, ¿qué hora tienes tú? 5 y 47, exacto. Mira el piso que te caes en un hueco. Te voy a explicar una cosa. Remy. Nosotros los cubanos. Yo sé que los cubanos se caracterizan por hacérselo. los... Los, los lindos. Nosotros los cubanos tenemos un poder. Tenemos la capacidad de caminar sobre los huevos sin caernos. Miren qué bonito este paisaje. Oh, te y yo ya pasamos por la universidad, hermano. En el siguiente live te llevo a la universidad. Miren qué bonito. Y ya, volvemos a nuestro modo natural en los videos, que es el modo amor. Love. Pues nosotros los cubanos... Mira, mira esto. Mira. Gracias, Marciménez. Uno camina así. Uy, ahí se me caigo, de verdad. Ahí se fue. Mira, el gimbal se opio loco. Aquí hemos desarrollado, después de varias generaciones, se ha metido en nuestra genética la capacidad inherente superhumana de brincar sobre los huecos sin caer. Eso está estoy hablando científicamente por estudios especializados. Vamos a pasar... Acróbata, exactamente, tenemos ese poder, lamentablemente es así. Vamos a pasar por el Hotel Nacional y de trepar muros sin los candela. Miren qué bonito ¿Qué está esto. Título? Esto es, son Porsche. Dice Porsche? Porsche, sí. sí este es Porsche, pero... Miren esto, familia, alguien que sepa de autos que me diga que ese Porsche Carrera. Wow. ¿Eso será de las luces o esos coladores son para que no se la lleven? Ahora sale el dueño y me dice, no sabes nada de carro. Wow, caballero, ¿vieron qué lindo? Ahora miren este, este encuadre. Wow, qué bonito. Mira, aquí, aquí había un, un señor que sabe. Bueno, el señor no se le da. Del 1969, Wow. difícil que el carro por dentro, aquí en Cuba hay muchos carros, oja, ojalá, ¿no? Es tarde, es tarde. Casi todos estos carros que tú ves aquí antiguos en La Habana eh, están evidentemente con los años todo se va rompiendo, ¿no? Y la gente los va, eh, vamos a decir que le va a hacer un trasplante de órganos ajenos, ¿no? Y tú te encuentras a lo mejor, a lo mejor, no sé, estoy hablando desde, desde la ignorancia de no conocer qué tiene ese carro. A lo mejor dentro tiene... Nos agrada ver imágenes, nada, la no lucha, el amor, paz y amor. Estos carros generalmente, es algo súper curioso de La Habana, están, de La Habana no, de Cuba. Están con órganos trasplantados de cierta manera, ¿no? Porque, por ejemplo, ese coche podría tener eh, la caja de cambios de Toyota, el motor de FIA, no sé. Aquí, aquí yo salí con esta capita por si llovía y lo que tengo es tremendo calor. Acá trabaja Paraíso Escondido. Al atardecer. Y acá tenemos el edificio. Gracias a, sol, a todos los que están conectados, por favor. Vamos a darle like al video. Con un like puedes hacer la diferencia. Gracias a todos. Gracias. El edificio Foxa. Un icono de la arquitectura de La Habana. Ah, sí. Aquí estamos en la roca. También un sitio nocturno, un sitio de humor donde humoristas hacen sus performances. Súper, super tocado. Bueno, tocado. Yo sigo con mi cubanismo. Súper lindo. Súper importante. En este edificio hay gente que se renta, hay galerías, hay gente que vive, hay oficinas. Está de es Texas. Hay un montón de lugares. Vamos a darle like, caballero. Vamos a llegar a los 100. Gracias, Ernesto. Gracias, Maximino. Y aquí estamos. Tú no puedes hacer reportería arbitraria sin licencia de periodismo. Bueno, imagínate, estoy parado en el medio de la calle. Se podrá hacer un video dentro del edificio. ¿De cuál edificio? Del Foxa. Eric, ese es el Capri. Estamos llegando a la esquina del Capri, exactamente. Este es el Hotel Nacional y el Capri está detrás de este árbol. Ahora lo van a ver. Aquí pueden ver el Hotel Capri. Y abajo está el Salón Rojo del Capri. Uno de los salones también de, y sitios de, de vida nocturna. Gracias, familia. Llegamos a los 100 likes. Muchas gracias. Miren qué casa más bonita. Wow. Está imponente. Gracias, familia. Acá en, en el Vedado están uno de los sitios. Ahora vamos a ver si gracias, gracias familia, a todos los que están conectados. Un saludo. Aquí en el Vedado, esto, el Capri es uno de los sitios icónicos de toda la vida de mi mamá. Gracias. Que el Salón Rojo del Capri, donde venían las orquestas a tocar, donde hacían las actividades nocturnas súper importantes. Gracias a todos los conectados familia. Cuéntame, cuéntame. Salúdame y dime dónde me ves, que te voy a saludar. Quiero saludarte. Quiero saber quién eres. Estamos en 21. Y M, saludos hasta Panamá, Jessica. Gracias, gracias. Gracias, caballero. Estamos rompiendo, creo que, récord de espectadores. Wow. Y esto fue un video eh, que fue cambiando. Saludos hasta Zurich, Alexis. Miren qué bonito, saludos Houston, saludos hasta Chile Isaac, dale caption, saludos Andrés hasta Miami hermano, saludos Carlos hasta Madrid, compartido el envío, gracias Eiza, gracias Alexis hermano, Caracas Venezuela, Dariel, miren el hotel, vamos a cruzar. Gracias a todos, gracias por el like, eh, se me un poco choco. Gracias, gracias Argentina, gracias Miami. Saludos San Juan, Maximino, Elsa, Remy. ¿Ya? En la TV 66 pulgadas. Estoy más grande que en la vida real. Se ve lindo el Capri. Exacto, miren, lamentablemente está un poco churroso. Miren, hotel. Y este sería el Salón Rojo. Alaska, saludos. Saludos hasta Chile, saludos Rodolfo, Julio. El Salón Rojo del Capri. ¿Cuántas veces tú viniste al Salón Rojo del Capri montado en un Moscovi de 10 pesos? El chofe? ¿Te has Saludos, Pedro. Saludos, Fillea, Marriott. Todo está cerrado, como pueden darse cuenta, porque está la situación del virus, está la tormenta. Saludos, Iván, hasta España, hermano. Gracias a todos. Saludos, desde un dominicano en Barcelona, España. Y olé. Saludos, Alembert. María. Saludos, Yamilka. Al Capri va bien. Bueno, depende de dónde venga, caballero. Saludos, Ribeto. Cuídense en Miami con la tormenta, caballero. Tienen las paredes, los edificios negros. Falta de mantenimiento. Saludos, Tello. Sí, yo entiendo, yo entiendo, hermano. No te preocupes. Aquí ya la tormenta. Como les decía, sé que han llegado muchos de ustedes. Saludos, gracias por estar. Bienvenidos. Denle like, suscríbete después. Les decía, ya la tormenta pasó por Cuba. Okay. Hablamos eso hace un rato, pero ya muchos de ustedes han llegado. Ya la tormenta pasó en las horas de la madrugada, sobre las 4 y 30, ya salió de Cuba. Pero, ahora mismo los saludo. Gracias, familia. Pero la tormenta ha hecho un giro, o parte del pronóstico, y lo está cumpliendo, es que iba a hacer un giro hacia el oeste, adentrándose en el Golfo. Y va a seguir arrojando lluvia por un par de días. De hecho, es sorprendente que no esté lloviendo ahora mismo. Creo que está conspirando a nuestro favor. Para que no llueva y podamos hacer nuestro videito. Saludos hasta Perú. ¿Cuándo abren el Floridita? Bueno, otra cosa que quería hablar con ustedes. Estado, estos en vivo en una velocidad que uno no da tiempo. Otra cosa que quería hablar con ustedes. Ya parece ser que entre el 10 y el 13 va a abrir el aeropuerto de La Habana. Y evidentemente eso va a arrojar como resultado que tienen que abrir los lugares. No está oficial, aquí nada es oficial. Pero si vas a dejar venir el turismo. Tienes que tener sitios para el turismo, para recaudar dinero. ¿no? Así que yo imagino, saludos William hasta Puerto Rico, hermoso Puerto Rico, nunca he ido, pero bueno nosotros. Miren este edificio, gracias a todos los conectados, denle like. Estos son edificios, estamos en 21 y yo, El Vedado, La Habana, Cuba. Saludos hasta España. Gracias Maximino, estos son edificios más o menos de los 40, los 30, los 50 Miren qué bonito Dice Maximino que y tu hermana, ya les conté ahorita que yo estoy aquí escapado, mi hermana no quería que yo saliera Porque la gente piensa que la tormenta todavía está afuera, saludos Omar Miren qué bonito, vamos a seguir caminando. Vamos a tratar de adentrarnos un poco hacia el mar. Ya casi, casi, casi se va la luz, así que nos queda poco, pero gracias a todos los que están conectados. Bueno, a la hermana, les voy a hacer la historia rápido, la ahora voy a resumir. Mi hermana la llamé y le dije, hermana, voy para el en vivo. Y me dijo, si vas, no me hables más, que te va a pasar eco. Y yo le dijo, ok, yo no voy al en vivo. Por suerte no se ha conectado. Exacto, ahora vamos a pasar por el Cato Tuerto Saludos Omar hasta España Imaginé que era de España porque se te ve la banderita Gracias Marrero, todos los que están conectados Gracias familia hacemos, Estamos haciendo estas directas Para, para tener un toque live un toque de, Para tener una, una interacción Entre ustedes y yo más directa Pero también hacemos muchos videos de Cuba Esta semana, creo que el miércoles Debo subir un video Que hice ayer en el, en, Con la tormenta ahí, dando vuelta Saludos que hice con la tormenta dando vueltas de un sitio. Saben que soy fotógrafo y si no lo sepan, yo trabajo en la fotografía, etcétera, etcétera. Descubrí una locación, un ángulo, una vista de una foto al Capitolio. Que me quedé en plan de wow. Y mira que yo tengo foto y he visto fotos del Capitolio. Y hice la foto y decidí. Sí, ver somos un montón. Gracias. 2.45. Descubrí la foto y después pues es que uno la mente ya le funciona en base a eso. no Y yo dije. Yo voy a hacer un video de esta experiencia porque... Hay que adentrarse en una zona muy bonita. No les voy a decir dónde es. Hey, esta parte que no está a público. La parte está de de... Sí, vamos, a, vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos al Vamos a leer mar. Vamos a darle like, caballero. Tú llegas. Tú le das un like. Después conversamos. ¿Viste? Si sí, funciona. La piragua existe todavía. Sí, todavía existe. Miren. El gato tuerto me estaba... Bueno, primero nada, miren el Foxa desde este otro ángulo, el edificio Foxa. Ahora vamos a acercarnos al gato tuerto, tranquilo. Allá arriba hay un restaurante con una vista a La Habana privilegiada, un día haremos un video. Sí, paraíso escondido y yo tenemos planeado hacer un videito desde arriba, o un live probablemente. Y esto que ven acá es parte del de todos los edificios de acá. Creo que ese, este, es el, ¿no? bueno, este es el Gato Tuerto. La torre. Y este es el edificio del Gato Tuerto. Esto es un bar, un centro nocturno. Muy orientado. Tiene, tiene otras vertientes, ¿no? Pero está muy orientado a la música tradicional, a las cantantes en vivo poderosas. No sé. Eh, portuondo, etcétera. Vienen los, eh, los solistas, vienen los, los, canta los cantantes. Está cerrado igual. Sí, sí, todavía existe, funciona. Está muy bonito por dentro. De aquí se puede ver el gato. A ver. Está bastante bien. ¿Qué lugares me recomiendas para diciembre? Este es uno de los que los puedes recomendar. Si te gusta la música, exactamente, si te gusta la música, como dice Alexi que está instruido, sentada. ¿Te gusta la música con feeling? Venir y conocer a una persona que te canta en directo, que te canta un bolero, que te canta algo rico cubano, tradicional. Este sitio está espectacular, tiene buena comida, tiene cosas. Tengo que volver mil veces así mismo. Vamos por bueno, vamos aquí mismo. Eh, es complicado recomendar este sitio porque todavía no sé ni siquiera qué va a estar abierto o no. Pero gracias Pino, gracias Caballero, recuerden. Todas sus donaciones. Claro. Yo, uno de los sitios que más me gustan para la vida nocturna, estamos hablando ahora de vida nocturna, ¿no? Es la fábrica del arte cubano. En un en vivo. Pasamos en vivo, ya me, ya me di la cuenta. Pasamos por ahí. Es un sitio muy completo, muy versátil. Un saludo para la barra de oriente de La Habana Vieja. Saludos. saludo. se creerá que yo no, no, voy a, no voy a entrar en segunda fase estamos hablando de La Habana vieja ellos creen que yo dije que esta era La Habana vieja en todas La Habana es vieja, esto es lo primero pero bueno La Habana estamos en El pedado y miren qué bonito Eh, estos edificios como el Foxa son del Estado, aunque hay gente adentro que tienen casas privadas, o sea, es multi multipropiedad. Sí, esto sigue siendo bastante resbaloso. ¿eh? Gracias, Remy, por tu donación, hermano. Muchas gracias. Mil gracias, familia. Ustedes son los máximos. Habana Libre. ¿Con qué está grabando? Estoy con un iPhone 8 un poco malo, perdón. Me gustaría... Claro, claro. No se, Miren. Tengan por seguro que no, les voy a hacer desde la fábrica de arte cuando abra, que no he todo. aún. Vamos a hacer un live y vamos a hacer un video bien bonito de eso de los que hacemos en el canal. Si eres nuevo te vas a dar cuenta que nos gusta hacer cositas así bonitas. Eric, se escucha mucho hoy. Estos audífonos están rotos, pero hoy dijeron... Claro. Eh, estos audífonos están rotos, pero hoy dijeron vamos a hacerla bien, porque imagínate, todo, algún día me toca lo bueno. Hola, por aquí tu fan favorita. Gracias, Lady Ana, Lady Ana. La van es bella, muy buena calidad de cámara. ¿O le pones algo el sonido? No, nada, con los audífonos. Pronto vamos a mejorar el sonido de verdad. De verdad. Miren qué edificios más bonitos. La fábrica del arte es el problema, pero bueno, hay tantos lugares. Y en comparación con los demás, me encanta. Qué rico huele a Mar Caballero. Parece que la tormenta revolvió el mar. Y huele a... A mar... Sí, sí, nuestro manager. Nuestros hermanos Jorge y David, los managers del canal. Saludos, Mireia. Saludos. Aquí tenemos el famoso Tangana. Venga, que yo no iba a caminar nada más que hasta Copelia. Me sigo extendiendo. Estos edificios son... Mira, este edificio son dueños particulares. Esto es un ministra. Ahí está el Ministerio de Educación. Hay varios lugares. Esto es del gobierno. Este igual. El gato esto es estatal. Eh, ¿Qué más podemos ver de aquí? El hotel, todos todos los hoteles aquí son del estado. Pero bueno, aquí sé que vive eh, gente que evidentemente una propiedad ahí. Gracias. Una propiedad ahí vale muchísimo dinero. Eh, no sé cuánto puede valer, 100 mil dólares más por la locación, por la modernidad. Pero viven gente particular. Pero bueno, si ya sabes, para qué preguntan, Mira qué bonito. Yo creo que ya pasamos por aquí un en vivo. No, no, ya todo eso, toda esta zona, ya la van, la están quitando. De hecho, ya eso ya va a dejar de existir. Exactamente. Qué bonito. Miren qué bonito. No sé si se puede ver desde aquí, se puede apreciar. No sé si me podrá acercar, hay un chamaco cruzando. Miren el mar como penetra, ven. Como está entrando en mar. Supuestamente podrían haber inundaciones leves en la tarde, noche, más tarde. Pero bueno. Bueno, vamos a conversar un poco. Vamos a sentarnos aquí en alguna locación que hay una vista bonita. Ah, vamos a sentar por aquí, Sony. Creo que aquí. Un momento, un momentico. Ah, vamos a conversar. A ver. Ahora me pongo yo. Calma, calma, Pepe, calma. ¡Qué clase de calor, loco! Saludos, saludos, familión. Los banquitos, sí, sí, este, esto, este parquecito es para apretujar a la novia, para esas cosas. Sin antes conocer La Habana, soy de Cartagena, Colombia y me gustaría La Habana. Creo que te va a gustar. No hay nadie, ni autos. Como les decía desde el principio del video, que vimos que inclusive... Al principio del video, si llegaste ahora, puedes ver que vimos como la policía corría detrás de un muchacho. Le falta el tipo con el periódico. La, la policía estaba corriendo detrás de un muchacho para que no caminara por el malecón. Mira, me están dando chuchos. Dice que en naso Hugo mío están en las últimas. Bueno, es el último que tengo, de hecho. ¿Quién fue? Carlos, acéle, coño, hermanito. Por lo menos protege un poco ahí. Así yo cojo el coronavirus al 10%. Miren qué bonito. Ya abrieron el aeropuerto de La Habana. Eso es algo de lo que queríamos hablar hoy. Aparentemente el aeropuerto ha sufrido remodelaciones. Eh, han hecho Lo han adaptado más para la situación eh, pandémica. Pero te lo puedes quitar. No, no, Remy, no me puedo quitar el Sobuco. Aunque esté solo, aunque esté en la punta de la montaña de Simarascae. Si me cogen sin Sobuco son 2.000 pesos cubanos de multa. Que eso es una barbaridad para nosotros. ¿Qué hotel? Wow. Muchas preguntas. Poco chat. Se me va rápido. ¿Qué hotel barato o casa de familia me recomiendas para mi esposa y un hijo? Eh, puedes buscar en Airbnb. Hay lugares muy. Yo no tengo afiliación con nadie, por eso no te puedo hacer una recomendación. Pero hay sitios muy bonitos. Hay una página que se llama en Instagram, se llama Rental Habana, que me gustan mucho sus locaciones, que son en La Habana Vieja. Muéstrame las murallas. En el video que viene, en este video que voy a subir esta semana. Hay una parte en que estamos en la muralla, un blog, no una directa, un blog. Estamos en, lo, en uno de los fragmentos de la muralla. Gracias, Maximino. Gracias, Chile. Flaco, usted tiene que meterse a modelo internacional. Ustedes supieran que yo cuando tenía entre 14 y 16 años era modelo obligado por mi mamá. Pues a mí no me gustaba eso. Mira, me están dando chucho a hacer. Dice que esto que mi nasobuco es una toallita sanitaria. A ver, vamos a tener una respetación. <risas> Mira, tienen el astiquito y todo. Saludos, saludos hasta Venezuela. Saludos familia, saludos Panamá. Saludos, saludos familia. Eisa no te rías. Mira, Alexis nos dice que en Hey 25 hay un buen alquiler. Pueden revisar eso. Saludos Raúl. Pues el aeropuerto ya lo, lo modificaron un poco, por eso estaba demorado, o eso es lo que dicen, ¿no? Dame tu dirección para llevarte una cámara HD. Puedes revisar aquí en mi, eso mi, mi correo y ahí nos comunicamos. Saludos, Lidia. Gracias, Lidia, siempre ahí. Háblanos de los apagones, mis socios. No, no hubo apagones, por lo menos en la zona de Centro Habana, Habana Vieja, Vedado y Sultubre, las zonas que tengo comunicación con personas. Gracias, Carlos. No hubo porque realmente cuando la tormenta viene fuerte, quitan la luz automáticamente para evitar accidentes. Además que la luz aquí es bastante frágil. Saludos, Manny, hasta República Dominicana. Y no hubo apagones, no hubo ninguno. Por suerte yo cagué todo, cagué el cargador portátil y yo estaba asustado. Porque me, el apagón me apaga a mí. Saludos, Luis. Bienvenido, Manón ¿Qué pasó, Ley? que me dijiste please? A ver, ¿qué, qué me perdí? Oye, saludos. Ay, me fui. Saludos a mi segunda madre, se llama Argelia. Saludos, Argelia. ¿Cómo está la cosa, Argelia? Saludos a todos. No, Juan, saludos para ti, hermano. Saludos, Allendon. Pea, hasta Luisiana. ¿Cómo está La Habana? Bueno, La Habana está mojada, hace fresquito. Está rica. Hoy La Habana está rica. Lamentablemente hay muchas cosas cerradas por la comunicación. Saludos hasta Montevideo, Uruguay. Eh, por la combinación del virus y la lluvia. Miren las guaguas, ¿ven? El transporte sí está activo. Como les decía, el Aeropuerto Internacional eh, de La Habana, José Martí. Ah, estuve leyendo que tuvo algunas remodel remodelaciones. Miami, ¿ya apareció el café en Cuba? No. De nada, Lady. ¡A mosca! Eh, las remodelaciones para poder adaptarse no es una cosa grande no se van a sorprender es para salúdame a mi hermano pepe saludo rolando saludo pepe hermano saludo argentina qué rico no hay café casi no hay café porque el café de la bodega no es casi café es 50% chícharo que es un tipo de frijol harán algo por los 501 no sé cuando entran las inundaciones se pronostica que en la noche de hoy podría haber inundaciones leves, eso estuve escuchando, pero bueno, aquí el centro de meteorología en Cuba, lo único que te dice con seguridad es lo que ya pasó, lo que viene, está en veremos. Tello hermano, busca mi correo, Eric de La Habana, y por ahí nos comunicamos bien. Para no entrar en esos tenisimos por aquí. Amor, cada día estamos bello, Gracias. Ah, ¿cuándo, ¿Cuándo usas el dron? No, acá no se puede usar dron. En las. Ni dentro de la ciudad de La Habana, no se puede usar en los live porque esto es con el teléfono. Lady, vivo en Centro Habana, donde, la, donde se pone caliente, en San Leopoldo. Pues las remodelaciones que sufrió el aeropuerto no son grandes, son las necesarias. Es verdad que la cafeteras están explotando. Hace una pila de años pasa eso. Unas remodelaciones... <ríe> ¿De cafeteras explotadas? ¿Ah, sí? Se explotó. Verde, que tenemos aquí a alguien que tuvo, sufrió un accidente. Cuéntanos, ¿cómo fue la explosión? Y a la pura por el exceso de eh. sí, chichar se le explotó la, la cafetera. ¿no? Es Muy típico ahora en esta temporada aquí. En y pero fula, fula, la pared eh, todo sucio, eh. ¿sí? Ah, pues explotó una cafetera, ya tenemos aquí. ¿sí? Es que el paquete dice 50% chicharro, así que es 85% chicharro. ¿No se oye? Ah, no se escucha. Es que eso es lo malo de los audífonos. Tiene que haberte puesto los audífonos. Bueno, para eso nos contaba Sony que su mamá, la cafetera, sí le explotó porque parece que el café estaba muy truqueado. Gracias, Elsa. Y tenía demasiado chícharo. Saludos, y 65 Saludos de España, Canarias, hermano. Lo que dijo el otro no se oye. Le repito, él nos contaba que a él sí se le explotó una cafetera a la mamá. Porque tenía demasiado chicharro. Chicharro es un frijolito amarillo, que no sé en sus países cómo. Saludos hasta Guajay, saludos México, no sé cómo se llamará en sus países. Miren, ahora va a pasar la gente corriendo, para que vean que la gente está haciendo deportes y todo. O sea que la tormenta no nos afectó mucho. Te afectó a ti en el dedo que no le das like al video. O sea, tú que no le has que le has dado, gracias, te quiero, I love you. Como les decía, rápido, para terminar la idea. No, yo es 50% de dice. Saludos, Ismael. Arveja es chícharo. ¿En qué país le dicen arveja? Saludos, Costa Rica, pura vida. Un día tengo que ir a Costa Rica. Se morir me tengo que ir. ¿Cómo te llamas? Eric. Hola, mucho gusto. Eric, así mismo. Mi... A llama. se llama como yo. ¿Pueden tostar el frío? ¿Se puede tostar el frío negro? No, no, no, no creo que no. No, el paquete de la bodega que, que nos dan, eh, que nos toca, que está subsidiado. El paquete dice café hola, o sea, hola café. Eh, 50 por o sea, no es un misterio, lo dice. Saludos, Daniela, hasta Italia. Bueno, nada, el aeropuerto José Martí ya lo remodelaron, supuestamente fue un, un pincho a revisarlo y ya vio que todo estaba bien y entre el 10 y el 13 debe arrancar, en teoría. Nadie lo sabe, el que te diga a mí me dijeron esos cuentos chinos. Yo he visto en Costa Rica, a ver hermano, Megadon. yo he visto videos de paisajes y sitios de, ustedes saben que me gusta mucho la naturaleza, han visto todos mis videos de Nicho, Baragoa, Santiago, etcétera. Saludos Gabriel, y he visto cosas de Costa Rica, de naturaleza, cascadas, wow. Saludos Remy hermano, gracias por estar, estuviste cantidad, gracias. Gracias, María. A ver, o llevamos ya cinco a una hora. Tremendo molón. Exactamente. Café con proteína. Mira, tú te estás tomando un vaso de café y te estás comiendo un plato de frijol a la misma vez. Tú sales, tú sales con energía y lleno. Saludos, Guadalupe. Ecuador. Café explosivo. Sí, sí, es café TNT. Saludos, Orlandón. Pues nada, ya debe abrir el aeropuerto ya en breve porque eh, ya, basta ya. Exactamente, exacto. Entonces, un café cubano te llena y te da energía. ¿Alguien sabe los datos de la construcción del edificio blanco y azules? No lo sé. Te prometo que en un próximo en vivo lo hablamos. Viajé a Costa Rica y tiene unos paisajes. Exactamente. Yo he visto videos. Yo sigo a algunos eh, gente que algunas personas, de, sobre todo, son de otros países de Europa y eso que hacen contenido parecido al mío. o sea, los, mi tipo de videos con el contenido cinemático, saben las escenas, las tomas aéreas. Y en, hemos visto cosas de, de Costa Rica, pero espectaculares, espectaculares. Osvaldo, café español, qué rico. ¿Te va a gustar? No, seguro. A mí me encanta el café. No tengo café aquí ahora porque link es la, la que nos trae café casi siempre. Y link estamos escondidos, del Por suerte no se ha conectado. Link no se ha enterado. Yo le voy a decir que esto fue grabado en otro momento. Y nada familia, cualquier cosa que quieran preguntar, pregunta que estoy, y casi vamos terminando, se está haciendo la noche. Qué rico de nuevo aquí nosotros, un atardecer. Ya te pusieron la recarga. ¿Qué recarga? ¿Dónde hay recarga? Exacto, eh, los animales. Un lugar para comprar libros, música, salsa, hay muchos en La Habana, está en fin de siglo. Saludos al CIDE, Palamá. Oh, Panamá, vos Panamá. Exacto. Café de Puerto Rico. Es que todos los países tienen un café más rico. <ríe> Dice Dariel, en Venezuela hay buenas mujeres. Fíjate por donde empezó Dariel. En Venezuela hay buenas mujeres, tremendos paisajes y buenas montañas. Mira el orden que él le dio. Dariel, el marrón. Oye, el café más rico que he probado ha sido en Portugal. Qué cosa más rica. Wow. Algún día, algún día yo les contaré todos los cafés que probé. Además el café con chicharón. La llave, el sello rojo colombiano son excelentes marcas de café. Pero wow. Bueno, ya hoy hicimos una caminata sabrosa. Tuvimos nuestro momento de clima ahí con el tipo de ¡No me firme! Y se me fue un pi, Pero bueno, imagínate, soy cubano. Esas son palabras que se están volviendo lamentablemente o culturalmente, no sé. Saludos, Miguel. Se están volviendo volviendo normales ¿no? como hacer como Golea, Agobio y tremenda dictadura el Uruguay no existe ahora se extraña <ríe> ah bueno, te lo llevas de aquí entonces yo creo que no se puede sacar granos de Cuba no se puede, ni granos ni ese tipo de cosas gracias Julio, gracias Rolando exacto eso sea, es cultura cubana, creo que son palabras Empingarse exactamente, oye, estoy empingado, eso es normal aquí en Cuba. ¿Dónde venden PPG? Ah, bueno, no sé, en la farmacia. ¿no? PPG para el corazón y eso, ¿no? Para el colesterol. ¿Dónde ríes? ¿Dónde ríes? Y yo en Italia. Saludos, yo era de esa cuadra, puedes enfocar el edificio. Acá. De Cuba, no sé de qué se trata tu canal en YouTube. Nosotros hacemos videos de Cuba, hacemos videos de viaje, de yendo a, a las provincias, a los sitios. Revísalo después para que veas, creo que te puede gustar. Y hay otro canal, aparte, que no es este, en que estoy transmitiendo, en que enseño tutoriales, enseño fotografía. Suscríbete, que es un canal donde, donde imparto como fotógrafo conocimiento. Ah, hoy, de hecho, acabo de subir un video que en vez de estar yo revisando ese video, respondiendo comentarios, estoy aquí con ustedes. Gracias, cubano urbano. Eh, tenemos esos dos canales, pero bueno, el, el que es más afín con esto que estamos viendo es este canal que tiene videos de Cuba, sitios. Hemos ido a Baracoa, hemos ido a Santi Espíritu, hemos ido a Cienfuegos, Santiago, Pinas del Río, Varadero. Hemos ido a un montón de lugares y vamos a ir a un montón de lugares. Gracias, Pino. Gracias, sobre todo por lo de joven. Gracias. El próximo hazlo más temprano. Casi siempre hacemos así para hacer una, una hora más o menos. Y que nos coja al atardecer los en vivo. ¿Viste eso? Las nubes. Están así. Por lo menos en mi teléfono. ¿ves? ¿eh? No, el teléfono se ve mejor todavía. Y nada, familia. Gracias por estar hoy. Hoy rompimos récords de audiencia. Un montón de likes. YouTube funciona, así Gracias, Judy, Bienvenida. Gracias a todos. Si no estás suscrito... Revisa el canal y si te cuadra, Plukity, suscríbete. Eric, perdón por el café con chicharro no me gusta. No, aquí, aquí alguien ha dicho que le gusta, a ninguno nos gusta. Estamos diciendo que existe, o sea, también existen las tormentas, a nadie le gusta. Gracias Miguel, ¿a qué hora te conectas? Generalmente eh, ahora cambió el horario, nos estaremos conectando sobre las 4:30 y 30 para tener dos horas más o menos de, de luz y poder siempre, que nos encanta, el atardecer. Gracias Isaac. Gracias, David, mi hermano, Jorge, mi tío Jorge. Dale, Vana, dale, Panita, nos vemos rodando. Y nada, los quiero mucho. Hoy fue una caminata rica, creo que hoy estuvo rico, lo disfrutamos. Hoy, de, de, perdón, déjenme ajustarlos al, al horario. Arbejas, arbenjas, arvejas, en Uruguay, el chicharo. Aquí en Cuba tenemos ese tipo de hablado, ¿no? Que decimos, esto está rico, eh, lo gozamos, o sea, son cosas cubanas. A lo mejor suena un poco feo en otro momento, pero bueno. El video de hoy estuvo rico, me gusta. Gracias, Bárbara. Cuídate, bro. Te das cuenta que hay gente que habla en cosas malas. Perdió en Madrid 4 a 1. Ah, yo no lo sé. Si con el 4 a 1 me fui. ¿Cuál es el otro canal? El otro canal se llama Eric Wayne, igual que este, pero luego la palabra tutoriales. Ahí es lo mismo, yo conversando con ustedes, pero más... Afín a la fotografía, el video, cómo hacer cosas. Está, está interesantón. Pueden revisarlo. Y creo que les va a gustar el que les guste eso. Panamá totalmente afectado. Ya. A la Madrid. Ya ganaremos el próximo. ¿Cómo está la capital? La capital eh, está bien. No pasó nada por suerte. Solo un poco de lluvia. Va a llover un par de días más. Veremos cómo se desarrolla eso. Y nada. Versus, versus. Y nada. Y nada, familia. Saludos a Anaya y a hoy no andan aquí. Los quiero. Aquí tienen a su para por lo menos vernos la cara en un segundo hoy. Los quiero y me quedo con tú Andamos con Paraíso Escondido. Hoy fue nuestro compañero en la directa. Saludos hasta Nueva York. Saludos, saludos, saludos Chile. Ya llegó. Ah, no, no, se me fue. Buenas noches, hasta el domingo próximo. No, el domingo no, esta semana subimos un blog que está, está ricote. Saludos a mi esposa Rosa. Saludos, Rosa. La Guajira, a ver, de Artemisa. Oh, Artemisa. Mira, a Danay conectada, mira. Oh, me estás echando en la distancia. Y no invito a un café. Anda, que la gente es mala, la gente no tiene sentimiento. Saludos, saludos. Nos vemos pronto. Dos mil baros, eh? ¿Dónde hay dos mil baros? Saludos, saludos. Gracias, familia. los quiero. Gracias a todos por sus donaciones. Gracias a todos. Recuerda que te puedes hacer miembro del canal y apoyarnos. Y recibir, por supuesto, mira qué lindo me puse en Nazobuco. Y recibir privilegios. Eisa, de nuestros miembros del canal, aquí hay conectado una, un montón de ustedes que son los máximos. Gracias a ustedes, estamos aquí produciendo y tenemos todas estas cosas. Y saludos de este parque aprendí hace 40 años a montar bicicleta. Exactamente. No, no, ahora no me digas nada que ya estoy lejos. Danae. Un placer. Dale, los quiero, familia. Los quiero y me quedo corto. Y si me quedo corto, ¿para que los quiero? Chao, chao. Cuídense. Cuídense los que le va la tormenta para arriba. Preparen la casa. Chao, chao. No puedo pagarlos. Chao, los quiero. Chao, chao.